El consumo y producción sostenible es un tema delicado en la actualidad, tanto en el ámbito textil y alimenticio como en el que abordaremos hoy, los componentes electrónicos. En 2017, cuando tuvo lugar el boom de las criptomonedas, como el Bitcoin, las tarjetas gráficas de ordenador usadas en granjas de minado para obtener estas monedas virtuales estaban a un precio relativamente asequible. Al ver la rentabilidad que esta minería reportaba, aumentó considerablemente la compra de estas tarjetas la creciente demanda provocó una gran escasez en el stock de las gráficas, lo que supuso una drástica subida de precios. Durante 2020 y 2021, la situación no ha hecho más que empeorar. El creciente valor del Bitcoin en el mercado, que pasó de los 4.000 dólares al principio de la pandemia a los 50.000 dólares junto con el desempleo provocado por el COVID-19 en diversas fábricas que lo componen y la dificultad de obtención del silicio ha provocado que el precio de la producción de tarjetas gráficas, placas bases y CPUs aumentaran un 300% su valor base de mercado. Este hecho ha ocasionado que la nueva gama de tarjetas gráficas RTX 3000 no haya pisado prácticamente el mercado principal, provocando que el mercado de segunda mano se haya inmerso en unos sobrecostes inmesurables. Como resumen, podemos decir que bajar los precios conlleva un sobreconsumo y, si los precios son altos, tienden a crearse sobreproducción. Por tanto, Siempre y cuando la producción y el consumo estén equilibrados, se alcanzará el objetivo. Uno de los ejemplos más conocidos sobre la sobreproducción y el consumo excesivo es la obsolescencia programada, que tiene efectos tanto económicos como medioambientales. Entonces, ¿es mejor crear menos y cobrar más por el producto? Pues sí y no. Lo correcto sería crear el stock justo y necesario para que, al ajustar su precio, tanto el empresario como el cliente queden satisfechos. Consigamos una gran parte del mercado sostenible para el bien común no solo por la parte económica sino también por el bienestar del planeta. Produce y consume de manera que sume.